Esta grabación es para ti, con mucho amor, de la comunidad de 11 Miracles y de Elena Rodríguez. Continuamos con la lección 243. Hoy no juzgaré nada de lo que ocurra. Hoy seré honesto conmigo mismo. No pensaré que ya sé lo que no puede sino estar más allá de mi presente entendimiento. No pensaré que entiendo la totalidad basándome en unos cuantos fragmentos de mi percepción que es lo único que puedo ver. Hoy reconozco esto, y así quedo eximido de tener que emitir juicios que en realidad no puedo hacer. De esta manera me libero a mí mismo y a todo lo que veo de modo que pueda estar en paz tal como Dios nos creó. Padre, hoy dejo que la creación sea lo que es. Honro todos sus aspectos, entre los que me cuento. Somos uno porque cada aspecto alberga tu recuerdo y la verdad solo puede derramar su luz sobre todos nosotros cual uno solo hoy no juzgaré nada de lo que ocurra. Amén.